Hola cómo están ahora sí les voy a mostrar de verdad cómo tener Roblox Beta. La verdad es muy fácil. Bien como vemos que acá estamos en mi escritorio y yo para que no, para no sacar otro acá tengo el Roblox Beta. Bien como ven si yo lo abro me aparece el de, el de toda la vida. Pero para tener este el Roblox Beta claro a ver si es que se inicia. Si quieren tener este, lo que tenemos que hacer es ir a clic izquierdo, abrió propiedades, y acá donde dice AP de data, le vamos a añadir una garrita más. Y acá donde dice launcher le vamos a dar a. Vamos a borrar lo que dice, lo que sería decir launcher, y le vamos a poner beta. Si le tira algún error al darle. Eh, al aplicar y aceptar eh, Revisen por acá vayan deslizando con la flechita Por ejemplo si hay 12 C Significa que está error Tienen que borrar una C y listo Si es que tienen problemas, claro Bien, acuérdense de ponerle a dos rayitas Le dan a aceptar Y si quieren le pueden cambiar el nombre A Roblox bet Rolox Beta 2. Lo único que hay que hacer es abrirlo. Y listo. Ya Ya tenía un Beta. Y todo este es el tutorial. X, es re fácil, ¿vieron?